Bueno, buenos días. Bueno, va a dar comienzo la segunda de, de las jornadas de análisis económico de la empresa y de las instituciones. Eh, en la sesión de hoy van a participar dos conferenciantes, Susan Pozo, de la Universidad de Michigan, y posteriormente hablará Miguel Ángel Malo, de la Universidad de Salamanca. Voy a hacer una pequeña presentación de, de Susan Pozo y luego a continuación ella dará, dará la charla. Bueno, primero quiero agradecer a Susan que esté aquí. Es un lujo poder contar en un acto como este, que no deja de ser un acto modesto del punto de vista de los medios, con una ponente de un primer nivel mundial. Eh, su currículum es inmenso. Ella es profesora... Eh, de una muy buena universidad norteamericana, está ahora en una estancia de, de investigación en España y aprovechando que estaba en Salamanca y a través de Miguel Ángel, que, al cual agradezco también su, su doble contribución, que él venga y que nos haya gestionado esta otra conferencia, pues podemos disfrutar hoy de su, de su presencia aquí. Eh, eh, yo voy a hacer una muy breve introducción de, de Susan porque, como ha dicho mi, mi colega Alfonso, si tuviera que hacer el, una lectura apresurada de su currículum, daría yo una conferencia, porque es infinito prácticamente. Podría estar hablando mucho tiempo ¿no? de publicaciones, de un montón de cosas que ha hecho. Entonces, voy a hacer una muy breve presentación y la doy enseguida la, la palabra para que ella nos, nos dé la conferencia. Por dar algunos datos, eh, Susan es doctora por la Universidad de Michigan, Michigan State University y actualmente desarrolla su actividad docente de, en Economía en la Western Michigan University, en Kalamazoo. Es miembro del Board of Trustees, del Barrio Health, de la, también, y también ha participado como tesorera. Y su línea de investigación principal se ha centrado en temas relacionados con la inmigración y las remesas, que es de lo que nos va a hablar hoy. Um, bueno, ha sido beneficiaria de una beca Fulbright eh, en agosto de 2006, a noviembre de 2006, en Montevideo, Uruguay, ha estado de profesor visitante allí, profesor asistente en Pennsylvania State University bueno y en muchas otras universidades en Latinoamérica también. Eh, ha publicado en las mejores revistas de economía. Un ejemplo, eh, un listado simplemente a modo de ejemplo, es, ha publicado en American Economic Review, Review of International Economics, World, Economic, eh, World Economy, Journal of Population Economic. Economics, International Migration Review, Applied, Applied Financial Economics, International Trade Journal, Journal of Macroeconomics, World Development, Applied Economics, Review of Economics and Statistics, etc. etc. Es decir, podría seguir estas revistas, publicar solamente un artículo en estas revistas es dificilísimo. Ella tiene, por ejemplo, en American Economic Review, creo que cuatro. Esto ya demuestra un nivel estratosférico. Bien, es una profesora... Hay una profesional de reconocido prestigio a nivel mundial, como he dicho, y creo que lo mejor es que la ceda la palabra. Nos va a presentar una conferencia titulada Migraciones Internacionales y Remesas. Así que, Susan, gracias por estar aquí. Tutu. Muchas gracias por uh, invitarme y, y, y gracias por esa introducción, que, que no reconozco de quién se trata. Uh, es, es un honor estar acá. Yo prefiero, si es, si es posible. Uh, es, es un honor estar acá con ustedes. Pero primero que todo tengo que pedir disculpa, tengo que pedir disculpa por, por, este, por titular esta conferencia de una manera así sin imaginación. Porque claro, esa, ese título no tiene imaginación. Pero les voy a contar un cuento por qué es así. Es así porque una vez en Kalamazoo me pidieron eh, en, un, en un club de cena donde, donde uh, dan cena a la gente y, y inviten a personas a, a dar conferencias de, de algo interesante. Uh, me invitaron a dar una conferencia. Y entonces dije, bueno, está bien. Y lo, titulé de esta manera uh, la casa bueno no lo, lo déjeme um, uh, explicar por qué lo titulé como lo titulé aquí esto es uh, el estadio Yankee en Nueva York y tiene un sobrenombre y el sobrenombre que tiene es la casa construido por Ruth y tiene ese nombre porque uh, Babe Ruth era un, un, un uh, pelotero que jugaba el béisbol, muy famoso, y él hizo Yankee Stadium, uh, que, que era un, un estadio famoso y que el equipo que jugaba allá era muy, uh, uh, muy exitoso, hizo que, que fuera muy exitoso. Y entonces, lo que, lo que yo hice, que iba a dar una conferencia, y lo titulé, La Casa Construido por Sosa. Y Sosa es Sammy Sosa, Sammy Sosa era un pelotero de la República Dominicana que, que estaba que muy éxito, que tenía mucho éxito en los Estados Unidos y entonces lo titulé así. Fui a la conferencia y había un gentío, nunca he visto tanta gente. Y un gentío vino a esta conferencia y dijo, bueno, ¿y por qué será eso? Es que la cena debe ser que es muy buena, que están, que están dando. Y entonces, uh, y entonces fui, y, y fui al podio y empecé mi discurso. Y entonces lo titulé La Casa Construida por Sosa y entonces enseñé esto. Y esto es la casa que Sami Sosa construyó en la República Dominicana para su madre de las remesas que mandaba de sus ganancias de jugar el béisbol en los Estados Unidos y de todo lo que ganaba. Y entonces, así empecé un, un, un título, uh, um, una conferencia acerca las remesas para, para el público general. Pero entonces, al fin... De, de la conferencia uh, vinieron mucha gente y, y, y, y, y, me, y, y me, di, me dieron un regaño bien grande porque ellos venían a huir de, del béisbol y de Sammy Sosa y yo no sé nada de béisbol ni nada de Sammy Sosa. Lo único que sé es que ganó mucha plata y él construyó esa casa y, y yo tomé esa foto, yo no robé esa foto del de internet, yo manejé este carro hasta allá, crucé la calle y tomó la foto. Así que es mío. No es robado. Bueno, las remesas, los, los, los, los, los, las ganancias, los ingresos que los inmigrantes mandan a sus pueblos natales. Es, uh, aquí yo tengo datos del año 2013, uh, hecho por el World Bank y por el Banco Mundial y, y, y dice la cantidad en, en millones de dólares estadounidenses uh, por año y vemos aquí que estos son los países, uh, los 15 países más importantes en el, en, el, en el mundo en el sentido de recibir las remesas, de la cantidad de remesas que reciben. Pero, claro, yo veo esto, la India, la China, y yo veo, bueno, estos son datos que son importantes para los bancos y para las empresas remesadoras que, que, que, que ayudan que estos flujos de dinero llegan a, a, al país, porque ellos pueden, claro, hacer dinero, hacer plata, con, con, el co con, con, uh, con cobrar para el costo del envío. Así que este dato es muy importante para, para ellos. Pero para los economistas me parece que es más importante la, esta información, que es el porcentaje del PIB, eh, la cantidad de remesas que haya uh, con respecto al, porcent al, al PIB. Y vemos aquí que hay unos países donde realmente se viven de las remesas. Vemos aquí, uh, por ejemplo, Haití, que tiene el 20% y eso hace años y años, el 20% del PIB, las remesas, llegan a ser el 20% del PIB. El Salvador, uh, el 17%, Jamaica, el 15%. Son, es, es impresionante la cantidad de dinero, de, de, de estos fluyos que haya uh, entre, entre países, entre los inmigrantes y sus uh, familiares en los países receptores. Y vemos, por ejemplo, si, si voy otra vez a la primera ficha, vemos que, por ejemplo, en India, aunque India es el país que, donde llega la mayoría de las remesas, no es tan importante para India. Nada más es el 3.7% del PIB. Mientras tanto, uh, uh, y, y igual a México, en los Estados Unidos se habla siempre de las remesas que llegan a México, porque claro, es un flujo muy, muy importante. Pero en México no es tan importante, en el sentido de que no llega a ser como en Haití el 20% del PIB. Llega siendo el 2% del PIB. Así que tenemos que tomar esto en cuenta, porque a veces yo, a mí me parece que cuando uno lee el periódico y, y, y, y, y las noticias que pasan por el televisor, eh, siempre están con, con, con la ficha de, de la cantidad en vez del porcentaje del PIB. Y tenemos que tomar eso en cuenta. También yo creo que debemos tomar en cuenta que las remesas no es un fenómeno, no es un fenómeno um, uh, de esta época únicamente. Y por ejemplo, yo he, yo he tratado de buscar un poco de la, las remesas en la historia y aquí yo tengo, por ejemplo, Italia, lo, las décadas, um, 1860, 70 y 80, y, y pudo más o menos, aunque yo sé que los datos no son completos, no son muy completos, porque en esa época había menos uh, avenidas para enviar, para enviar dinero tras, uh, uh, tras países, uh, entre países. Y, pero, pero aquí, por lo menos, logré obtener que las remesas que llegaban a Italia desde las Américas uh, eran Llegaban casi al 5% del PIB en una época. Bueno, no del PIB, porque tenía el, el, el, el, el Producto Interno Nacional, es lo que, porque en esa época no, no hay datos para el PIB. Y, uh, pero, pero, te, pero de veras no es un fenómeno de, de, de, este, de, de, de, de estos días. No es un fenómeno nuevo. Las remesas, ha habido migración, Décadas, por décadas, por centurias, por centuries, por, uh, por centurias y, y, uh, y también las remesas. Y también algo un poco interesante, los artículos publicados acerca de las remesas. Okay, esto lo cogí de EconLit, base de datos de, de, um, de, de, de, de los economistas y vemos que, bueno, el primer artículo que encontré era en 1923. Un artículo, y unos cuantos en cada, en las décadas. Pero, pero claro, hoy en día sí hablamos mucho y hay muchas publicaciones acerca de las remesas. Voy a, a contar cómo es que llegué a estudiar las remesas. Porque empecé bien temprano en, en este, en este tema. Y, uh, y fue con, con un, una publicación, con un estudio que yo hice con Catalina Mueo Dorantes, con quien escribo mucho y ella es española. Y, uh, y era, y, y, y en esta publicación que se llama Los Horas de Preocupación, por los inmigrantes jóvenes y los y, y los uh, nativos jóvenes. Um, lo, nosotros planteamos que, hay, bueno, hay muchos motivos para ahorrar. Uno se ahorra para la jubilación, uno se ahorra para poder mandar los niños a la universidad porque es tan caro. Uno se ahorra para, para dejar una herencia, para comprar algo grande, para poder buscar obtener una hipoteca, hay que tener algunos ahorro, ahorros para que el banco le dé a uno la hipoteca. Pero pero también uh, nosotros sabemos o nosotros creyemos que, que hay ahorros de precaución, por precaución, que uno tiene que tener en cuenta de que hay incertidumbre en nuestra vida y a veces hay que ahorrar un poco para poder cubrir esos tiempos donde, cuando, cuando, cuando no nos llega los ingresos que necesitamos. Y entonces, lo que nosotros planteamos es que, uh, es que lo, lo, los inmigrantes iban a ahorrar más por uh, precaución, porque los inmigrantes tienen más incertidumbre, no tienen los seguros, los, los, los, uh, lo, lo, las redes sociales, ni las redes, ni los, um, uh, uh, um, ni, ni los, um, el gobierno, el apoyo del gobierno con sus, um, ni, no, no, no, um, social security, but, but los seguros sociales de los, uh, de los, uh, de los gobiernos que dan a, a, cada, a, a cada uno. Dan menos a, a los inmigrantes. Así que ellos tienen necesidad, más necesidad de ahorrar. y Entonces, nosotros pensábamos que íbamos a conseguir que los inmigrantes iban a ahorrar más. Y entonces fuimos, modelamos esto como uno lo modela. Teníamos uh, datos longitudinales de la uh, National Longitudinal Survey of Youth Teníamos los ingresos de ellos por muchos años, pudimos entonces modelar el, el, los ingresos permanentes, la diferencia entre los ingresos permanentes y los ingresos que reciben es el residuo, el residuo nos está dando, la, nos puede dar la información acerca de la incertidumbre de, de los ingresos. Y, y, y entonces lo que teníamos que averiguar es que si es, si es cierto que los inmigrantes um, responden a más incertidumbre en sus ingresos. Y el resultado, lo que, lo que nos resultó es que no salió así y los inmigrantes estaban ahorrando menos y respondiendo también menos a incrementos en la incertidumbre, y entonces yo dije, nosotros dij, dij, dij, dij, dij, uh, pensábamos, esto no puede ser, cómo es posible que, que los inmigrantes no, no están comportando de una manera racional, como nosotros siempre los economistas tenemos, planteamos. Y entonces, uh, lo pensé y lo pensamos y lo pensé, entonces, Empezamos a hablar con, las, con la gente que, que, que, que hacen la encuesta y entonces nos dimos cuenta. Ellos no están tomando en cuenta las remesas de los inmigrantes. Y los inmigrantes muchas veces están enviando a sus casas ahorros de una manera u otra. Y voy a hablar un poco de eso en otros artículos que, que escribimos. Pero... Uh, pero es por eso, es por, no lo encontramos en los datos y nadie lo ha encontrado en otros datos uh, eh, que, que han hecho desde, desde entonces, um, no, no se ve. Los inmigrantes parecen que no están ahorrando, pero eso no puede ser. De eso voy a hablar de un artículo que, que escribimos que… que, que que habla de eso? Remesas para asegurarse contra el riesgo. Y, y en esto podemos, las remesas que los inmigrantes envían a sus casas natales pueden ser, claro, para el consumo del hogar en su país natal. Pueden también ser, muchas veces, hay muchos inmigrantes que lo que hacen es que van y trabajan en, en un pueblo, mandan, las remesas a su pueblo natal y construyen un, una casa, piso por piso, no piso por piso, sino ventana por ventana, puerta, tengo, a, a, ajunté aquí algo, ahora voy a mandar eso para que me monten en la puerta, voy a mandar otro para que me monten la, la ventana, etcétera, etcétera. Y entonces, um, o, o pueden también, mandan también y lo ponen en una cuenta bancaria, pero hay, hay muchas formas de ahorrar en su país natal que, que, que pueden hacer. Así que tenemos remesas para el consumo del hogar en el país natal y remesas para, como nosotros pensamos, los ahorros comunes. Bueno, las remesas para el consumo del hogar, o, hogar puede ser que son remesas de, de, de altruismo es regalo para la familia, o puede ser que también que no es tanto regalo, sino están dando comida a sus hijos propios. Pero puede ser, y eso, y eso es muy común, sinceramente, tiene que ser, pero también puede ser que es una poliza que uno manda remesas, como una poliza con la familia, por si acaso que no me sale tan bien aquí. Yo vine a España, vine a trabajar, pero puede ser que ya no haya trabajo, que no haya trabajo, que me despiden o lo que sea y voy a pasar un tiempo malo. Así que yo necesito asegurarme que tengo algo para, para por, por si acaso que eso pasa. Y entonces puede ser también que, que los inmigrantes envían remesas a, a la familia por eso, por, por, por decir, mire, yo todavía soy miembro de esta familia, si algo me pasa, por favor, me tienen que ayudar. Me tienen que pagar el pasaje para volver o me tienen que mantener por un, por, por, por, por un poco de tiempo y también um, puede ser que uno está haciendo que uno está acumulando los ahorros en el país para, para una póliza de sí mismo hecho por sí mismo uh, uh, puede ser que uno claro y hay otros otras uh, situaciones también para construir la casa para vivir en la jubilación, pero también puede ser así para tener un poco de dinero, para diversificar un poco el dinero en el país natal y, y, y quizás el, el país adaptado. Entonces, lo que nosotros um, hicimos es, es, es, es tratar de, de, de ver si, si de veras vemos este comportamiento de parte de los inmigrantes. Y… Bueno, esto es un, yo creo que no me va a dar tiempo, pero tenemos el utility function, los dos constraints. Oh, eso fue utility. Y si hacemos todas las matemáticas, que no lo puse todo acá, porque uno se va a aburrir, y yo también. Pero vemos que, que, lo, que lo, lo que pasa es que si la variación entre el estado pobre y, el, y, y bueno aumenta, que es la incertidumbre, en, en, los, en, en los ingresos, lo que va a pasar es que la, la cantidad de seguro que va a mandar como autopóliza y la, y la cantidad que va a mandar para la familia, para asegurarse con la familia, van a aumentar. Y esos son los ahorros de precaución. Y entonces usamos, usamos una encuesta muy interesante uh, mexicano Está hecho en México y se llama la encuesta sobre migración en la frontera norte de México y lo que hacen en, en este en esta parte de la encuesta, ellos entrevistan a, to, a los inmigrantes de los Estados Unidos que vuelvan a México. Y, es, y el, el flujo de inmigrantes entre México y los Estados Unidos es, bueno, quizás en estos últimos años, no tanto, pero por años y años y años, era un flujo que los inmigrantes, Venían de México, iban a los Estados Unidos, volvían a México para las Navidades, volvían a los Estados Unidos, una migración circular, muy, um, muy circular. Y entonces, con esta encuesta, lo que ellos hacen es que van a las, a las, a las ciudades uh, uh, en la frontera de México y también algunos de los aeropuertos van a las a los, uh, estaciones de autobús y van donde donde donde um, donde donde los automóviles cruzan y, y hacen una encuesta y, y es una encuesta a mí me parece que es muy es muy buena es muy uh, representativa de los migrantes que viven en, en los Estados Unidos y es interesante porque es la única Encuesta donde nosotros podemos contar en quién es un inmigrante legal y ilegal, no documentado y documentado, porque la encuesta está hecho en México, no está hecho en los Estados Unidos y está hecho con, con personas que saben cómo, cómo sacar esta información y, además, es en México no hay riesgo para decir no, yo soy un no documentado. Así que tenemos mucha, muy buena información en esta encuesta. Y entonces en esta encuesta, aquí para darle de un poco de, de uh, uh, um, datos descriptivos, vemos por ejemplo uh, cuál es la cantidad de, de, de, de los ingresos que mandas a, a, tu, a, tu, um, a, a México. Y vemos, por ejemplo, que los no documentados envían más comparado con los documentados. Y eso quiere decir, bueno, los no documentados tienen más riesgos. Tienen, es, es una situación más precarios precarios Y entonces, uh, uh, eso tiene sentido. Los que no tienen las uh, los redes sociales, también envían el doble de lo que sí lo tienen. Los que, ah, no el doble, sino el uh, un poco más. Los que tienen menos experiencia trabajando, también envían mucho más. Los que tienen menos tiempo en, en, en los Estados Unidos, también uh, envían más. Así que vemos en los, en los, uh, en los um, datos descriptivos, vemos que sí, que los que tienen más riesgo, que son más, no tienen el trabajo tan fijo, que, que van a tener más bajas en el trabajo, uh, es que envían más y lo que están haciendo es, claro, respondiendo a la incertidumbre. Y entonces, bueno, entonces, claro, hacemos esto más, uh, uh, uh, más con, con más sofisticación, un Tobet uh, y, y, uh, con, con instrumentos y tal y tal, y, y vemos que sí, los inmigrantes no documentados sí envían más. Así que yo creo que esto nos está diciendo que sí es cierto que hay un sistema de, uh, de, de, de asegurarse a sí mismo contra el riesgo laboral, y es en enviar más remesas, o sea, para la familia o por uno mismo ahorrar en México. Y eso, y eso creo que nos, que nos da, que nos da uh, credibilidad a, a, a, a, a, a nuestra primer intuición que no la, lo que está pasando con los análisis de, de los inmigrantes en los Estados Unidos, es que no están tomando en, en cuenta las remesas. También puede ser que nos da un, un, una explicación para lo que sabemos muy bien, y es que los inmigrantes, las remesas, envían mucho al principio, pero con el paso de tiempo envían menos, y menos, y menos, menos. va disminuyendo con el tiempo la cantidad de remesas que los inmigrantes envían a sus países natales. Y la explicación común es que, bueno, es que ellos van, van haciendo otra familia, los lazos familiares se rompen, se ponen más débiles, y por eso no envían más. Pero yo creo que también la explicación que uno puede dar por esto es que no necesitan tanto seguro. No necesitan la póliza de seguro, no tiene que ser tan grande. Porque ya tienen más tiempo, están, tienen más formación, tienen más seguridad en el trabajo y no tienen que enviar tanto. Para los que prefieren no hablar con datos, uh, uh, microdatos, micro uh, voy a hablar un poco de, de un estudio uh, macroeconómico. Porque a mí siempre me ha interesado esto, a mí mucha gente siempre me dice, ay, los inmigrantes, ay, son pobres, no saben nada, ellos no entienden la tasa de interés, ellos no entienden nada de la tasa de cambio y tal y tal. Y yo digo, no, no, los inmigrantes son muy listos, son muy listos, entienden mucho, ellos fijan mucho, no es así, pero a mí hasta economistas grandes, no voy a contar nombres porque no me gusta hacer eso, pero hasta economistas grandes me han dicho, ¡ay no, mamá! Ellos no fijan en eso, ellos no tienen ese tipo de educación, no, tienen educación, tienen educación en lo que, lo que en lo que es importante para ellos y, y esto de, de, de entender, de entender, um, de entender de entender la tasa de, de cambio yo creo que sí que fijan mucho en la tasa de cambio y, eh, y aquí lo que lo que estamos es una, ve, una manera de ver si, si, si están tomando en cuenta riesgos en en um, agregados uh, tenemos aquí los, las remesas por inmigrante de seis pa o nueve países latinoamericanos, de inmigrantes latinoamericanos uh, que, que generalmente vienen a los Estados Unidos y, y, y cono conocemos los, las remesas por inmigrante. Hay que buscar para hacer este estudio, hay que buscar... ¿Cuántos emigrantes hay por país? Y eso es muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil, nosotros no sabemos muy bien. Sabemos, nosotros, por ejemplo, cuando vas al aeropuerto, cuando entras en un país, bueno, ellos te toman en cuenta quién eres, de dónde vienes y tal y tal, para, para yo venir aquí, para buscar la visa, eso fue unos… Uh, <laughs> Bien, bien, fatal tener que buscar todos eso, esos documentos, así que, claro, ellos fijan mucho en que estoy acá. Pero cuando uno sale del país, no se fija nada. Cuando tú sales del país, cuando vas al aeropuerto Barajas y sales, casi no te miran, pero cuando entras, sí. Así que los datos para entrar, sí, los gobiernos los tienen bien ubicados, pero de salir, no, la inmigración no sabemos nada. Pero, bueno, pero de todas maneras, busqué unos datos y, y, y, y hicimos esta regresión. que tiene que ver con qué pasa con las remesas, um, con las remesas um, por inmigrantes si suben o bajan con estos variables? Bueno, claro, con el, la, la tasa de desempleo en los Estados Unidos va a bajar si la tasa de desempleo sube. Uh, si la tasa, si, si los ingresos en los países natales cambian, puede ser que va de, un, de, de una manera u otra. La tasa de cambio, la votalidad, la incertidumbre en la tasa de cambio y riesgos políticos. Y lo, lo que encontramos es que, como a mí me parecía, sí, si hay la incertidumbre, los inmigrantes como que no envían tanto. Ellos están esperando, ¿qué va a pasar? Y, y, y, y ese, están, están um, respondiendo a ese riesgo. Y eso hemos hecho con uh, varias uh, diferentes tipos de estimaciones. Bueno. He, he hablado un poco de cuáles son los motivos para que los inmigrantes envían remesas y, y les he planteado motivos que no se habla tanto. Pero ahora voy a cambiar de eso y, y voy a hablar un poco del de impacto de las remesas en los países que reciben las remesas. Y han, han escrito mucho sobre eso, por ejemplo, ¿Qué tiene, qué efecto tiene en la tasa de pobreza? ¿Qué efecto tiene en la educación de los niños que quedan en el país? ¿Qué efecto tiene en la oferta de trabajo? ¿O en la turbulencia de los ingresos del hogar? Bueno, primero voy a hablar… También con un artículo con, con Catalina Muedo Dorantes de, del impacto de las remesas en la educación de los niños en los, en los países que reciben remesas. Y, y este usamos datos del LAMP, del Latin American Migration Project, que es interesante porque porque lo que han tratado de hacer es buscar datos similares a los datos que tenemos muchos de la migración mexicana, pero para otros países en Latinoamérica. Y me interesaba esto mucho porque, bueno, tengo, tengo mi madre es dominicana y siempre trato de, de estudiar algo de la República Dominicana, pero no hay datos. Pero aquí hay unos datos. Bueno, hay datos, pero el gobierno dominicano no les gusta saltar. No sé, eso es una falta de, de educación, me parece, porque, porque uno tiene, para aprender, uno tiene que conocer sí mismo. Pero, de todas maneras, esto está hecho por, por, por uh, la Universidad de Pennsylvania y Princeton University y Universidad de Guadalajara. Ellos recogen estos datos en el LAMP. Y entonces, fuimos y, y estudiamos un poco… Uh, la, el impacto de las remesas en, en la República Dominicana bueno la, ca la cosa con las remesas es que las remesas generalmente coexisten con la migración. no siempre pero muchas veces y entonces lo que nosotros pensamos es que al, re al recibir remesas claro lo que va a pasar es que eh, el hogar va a tener más facilidad para, para, para mandar los niños al colegio pero también, si hay inmigración de la familia, hay una disrupción en la familia y, y en los, y las tareas de la familia, de los, los que nacían las tareas. Si, si la madre va a los Estados Unidos o a España para enviar remesas, la madre ya no está. La hija, uh, la hija uh, mayor a lo mejor tendrá que cuidar a los niños pequeños, tendrá que cuidar. A hacer otras tareas en la casa, tiene que quizás trabajar en el mercado laboral. Así que en realidad a veces tenemos dos impactos, el de las remesas y de la migración. Y entonces para entender bien cuál es el impacto de las remesas, tenemos un, un problema. Ah, esto. Si modelamos el impacto de las remesas, tenemos... Educación es una función de, de remesas, y, y entonces tenemos así mm, otras variables que, que, que va a afectar, como uh, puede ser uh, la situación del pueblo con respecto a, a la infraestructura de, de, de, de colegios o etcétera. Pero tenemos que también plantear que la migración es una variable muy importante. Bueno, mucha gente van y estiman esto y entonces salen con algo, pero lo que está pasando es que, este, es que están mezclando estos dos impactos, el impacto de la migración y el impacto de las remesas. Y entonces, de veras, no sabemos cuál es el impacto de las remesas. Y uno puede decir, bueno, eso está bien porque si es, si es en verdad que siempre la migración viene con las remesas, si tenemos los dos, entonces, bueno, lo que estamos entonces uh, uh, uh, estimando es el impacto del efecto total. Pero lo que pasa es que, de veras, yo me di cuenta con mis viajes a la, a la República Dominicana y conociendo cómo es la cosa, que, que no es así, que hay mucha gente que reciben remesas, que no reciben, que no, que no tienen um, familia… Um, Uh, uh, familiares en el hogar que, que han emigrado, que están recibiendo las remesas de, de un fuente más ajena. También tenemos muchos hogares con emigrantes que no reciben remesas. Así que vemos que es así, el 66% de, de los hogares con emigrantes reciben remesas, un tercio no lo reciben. Así que hay, para, este, para estos puede ser que haya impacto de la inmigración y también tenemos hogares sin emigrantes que reciben remesas, el 12% y entonces uh, por lo que nosotros entonces hicimos es tomar eso en cuenta para poder más o menos ver un poco, no perfectamente, pero ver un poco mejor el impacto diferente de las remesas y la inmigración. Lo que hacemos es restringir eh, a la, la regresión y estimar a los que no tienen miembros en el hogar en el exterior para ver cuál es el impacto de las remesas. Y entonces luego juntamos a todos a ver qué pasa con el coeficiente. También instrumentamos porque va a haber endogenidad mucho en esto y instrumentamos con las condiciones económicas que existen en los pueblos en los Estados Unidos donde viven o han vivido familiares. Así que son las redes sociales porque es de ahí que a lo mejor van a venir las remesas y las remesas para poder romper esa, esa endogenidad y entonces lo que lo que en, encontramos es que sí las remesas sí aumentan um, el, el, el, el, las inversiones en la educación de los niños cuando nosotros estimamos la ecuación únicamente con los hogares que no tienen emigrantes, o sea, las remesas vienen de un fuente más ajeno. Puede ser que viene del, del, del, del, del, del tío abuelo que están enviando, o de alguien más ajena del, del, del hogar mismo. Y cada uno, claro, define cuál es, qué es su hogar, uh, quién están en el hogar. Y pero cuando vamos y metemos a todos los hogares, los hogares que tienen uh, um, um, inmigrantes en el exterior, emigrantes en el exterior, y los que, y, y que no, no, sale que, que eso no es diferente a cero, no, no, no tiene los, uh, las estrellas. No, y así que lo que eso quiere decir es que pensamos que con eso estamos viendo que sí, que las remesas sí aumenta la inversión en la educación y que la migración hace lo opuesto, está, está haciendo que hay más disrupciones en el hogar, lo, los niños a lo mejor tienen, unos tienen que atender a otros niños, no pueden, no tienen tanto tiempo para ir al, a, a la escuela. Hay otra explicación que creo que es muy interesante, uh, que algún día tendré que, que, que estudiar esto un poco más, de, de Kendall y y lo que ellos dicen es que el impacto de la migración en los, en, en los, uh, en los niños no es tanto de que los niños tienen, que hacer, tienen más, haceres que, de, más tareas que hacer en el hogar, sino es que ellos ven que si tienen un miembro en el exterior, ellos tienen un red, un red familiar donde ellos pueden en el futuro viajar y, y, y trabajar en el exterior. Y entonces, por ejemplo, ellos lo han estudiado un poco para México. En México, la educación en México no se traslada muy bien en los Estados Unidos. Así que un niño en México dijo, bueno, voy a, voy a terminar con el colegio antes de, de, de viajar a, a los Estados Unidos. Y, pero la educación no, no se reconoce en los Estados Unidos, no está reconocido o piensan que no está reconocido. Entonces, van a decir, bueno, no vale la pena entonces estudiar, es mejor que yo me quedo, yo trabajo para buscar los reales para poder entonces uh, financiar mi viaje a los Estados Unidos para emigrar. Uh, hicimos otros subconjuntos, los de edad primaria, las remesas no, parece que no, que no hace nada, pero para la secundaria, sí. Es, eh, eh, impacta inversiones en, en educación secundaria para los niños que están de edad secundaria. A los, veron, a los varones, nada. A las hembras, sí. Las remesas ayudan a las hembras uh, a estudiar más. El primer nacido, nada, pero los que se nacen después, sí. Así que es un poco interesante, algo para enfocar quizás en el futuro con mejores datos. Y es importante, ¿quiénes emigran? Es, es interesante porque nosotros siempre, siempre estamos diciendo, bueno, los que emigran son los que tienen menos educación o los que tienen mucha educación. Pensamos que… Los que están en el medio no van a emigrar tanto, pero los que tienen mucha educación y de vez en cuando los que tienen mucha y los que tienen menos. Pero vemos aquí en la República Dominicana que los que emigran, y esto viene del censo que, que, que, que pudo por fin obtener algo, algunos datos um, de la República Dominicana, y vemos que aquí eh, lo que tengo aquí es el… Uh, es el, la cantidad de, de, de educación que tiene el, um, el, uh, el jefe del hogar. Y, y vemos que, que quizás los que están un poco más educados, generalmente en esas familias hay, se ve más emigración pero es muy poco, es muy leve. Todo el mundo, en la República Dominicana, todo el mundo emigra con mucha educación, con menos, lo que sea. El síndrome holandés, o el mal holandés, sí, si tomaste el, el curso de, de economía internacional, a lo mejor hablaron de esto, ¿no? O la enfermedad holandesa, o maldad de los recursos, también lo llamamos. Y, y aquí lo que tratamos uh, uh, a modo de y yo hacer es ver si las remesas tienen un impacto en la tasa de cambio real um, y, y, y al final lo que estamos planteando es que, bueno, los regalos no le convienen a todos, convienen a unos, pero no generalmente, no, no, no, no, no siempre a todos. Puede ser que las remesas, así es lo que pasa, ayudan a unos y no a otros, perjudican a otros. Déjeme hablar un poco, un repaso muy, muy rápido de, del síndrome del síndromo con respecto a las remesas. Las remesas llegan al país, ahí podemos um, pensar que el país tiene dos, dos sectores, el sector de bienes transables y el sector de bienes no transables. Y lo que hacen las remesas es que la, la gente le llega plata, van gastando, van comprando casas, van comprando muchas cosas, muchos bienes no transables, los bien, el sector de bienes no transables uh, in, se, se agranda, se achica el sector de, trans, de, de, de bienes transables, los recursos de los bienes transables se, se van al, al sector de bienes no transables. Y en todo eso, lo que pasa, hay un, un ajuste y la tasa de cambio real uh, va apreciando y va destruyendo la competitividad del país. Y entonces, lo que nosotros uh, tratamos de averiguar es que si de veras, esto pasa. Bueno, voy a y aquí lo que tengo es así datos descriptivos con respecto a, a las remesas y lo que está pasando con la tasa real y vemos descriptivamente que parece que hay algo así, que los países que son mayores receptores donde el, el crecimiento de remesas es más, es más rápido, está apreciando más rápidamente eh, la tasa de cambio. Y entonces, lo hacemos más, uh, más, más controlado y, y vemos que, que así es. Que, que en los países um, donde, donde llegan las remesas, uh, hay presión en la tasa de cambio. Así que hay algunos que sí que, que, que van beneficiando de las remesas, pero hay también otros que, que, que, que, que van... Um, um, que les debilitan, que, que, que no los hacen tan bien. Y entonces, uh, por, por fin quisiera hablar un poco acerca qué impacto tienen las remesas en la oferta laboral. Y, y aquí lo que, lo que nos interesa más bien es que hay dos impactos de las remesas en la oferta laboral. Las remesas, um, uh, si, si uno está recibiendo dinero de afuera, puede ser que no hay tanta necesidad de, entonces, trabajar y puede ser que la oferta laboral, eso puede ser bueno o malo, no, no voy a decir que es bueno o malo, uno que tiene unos hijos que tiene, quiere quedarse en casa y está recibiendo remesas de, de familiares de afuera, le, le hace muy bien, uh, no tiene que trabajar. Puede ser otra gente dicen, bueno, eso le, le hace uno perezoso, pero no voy a entrar en eso. Pero sí tiene sentido de que si, si hay más recursos, a lo mejor no hay que ofrecer tanto, no hay que trabajar tantas horas. Pero la incertidumbre de los flujos de, lo, de las remesas que entran en el país, que entran en el hogar, eso también va a afectar la oferta laboral. Y si son más, si son más variable, uno no sabe si van a llegar las remesas o no va a llegar, y entonces puede ser que entonces hay que trabajar aún más, hay que poner más horas para, para, para, para protegerse, uno de, de esos, uh, de esa variedad en los ingresos que va a llegar a la casis. Aquí lo que vemos, lo, lo que a mí siempre me, me, me enfade es que, a mí, cuando voy y yo hablo con, con, con mucha gente, me dicen, ay, pero yo sé que lo que lo que hacen los, uh, los inmigrantes es que mandan 200 euros cada mes o cada semana a su casa. Y son 200, y todos vienen aquí adentro y mandan 200, y mandan 200, y mandan cada y es, es, es lo mismo. Bueno, yo creo que hay mucho más variedad en lo que hay algunos que sí van a mandar quizás 200 euros cada, cada semana, pero hay otros que lo mandan menos. Y yo tengo unos datos que comprueba eso. Bueno, aquí lo que vemos es la cantidad, es la cantidad uh, uh, uh, medio, uh, uh, el promedio de, de lo que uh, mandan uh, y, y que llega a México para hombres y para mujeres. Y, y vemos que hay una dispersión, que hay unos que mandan mucho y otros que mandan mucho menos. Pero más bien que todo, vamos a ver este, estos datos. Estos datos son uh, los hogares que son, te, tengo aquí 7,600 más o menos hogares receptores de remesas. Y tengo el 36% que sí, que durante seis meses... Estos son datos retrospectivos, durante seis meses mandaron la misma o, o le llegaron la misma cantidad de remesas. 200 euros cada mes, 400 euros cada mes, en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Pero también tenemos un porcentaje pequeño, más o menos el 3% que recibieron montos iguales cada otro mes y también tenemos quizás 1.5% que reciben iguales cada tres meses y entonces tenemos el 60% más o menos que reciben las remesas irregularmente, no les llega todos los, los meses, no es la misma cantidad todos los meses, es irregular. No es, no es algo que no es, no es fácil entonces, tener una expectativa de lo que va a llegar la semana que viene. Así que nosotros decimos, bueno, tenemos que tomar esto en cuenta para modelar bien la oferta laboral. Y aquí con datos descriptivos, tengo los hombres en México y las mujeres en México, los que reciben remesas, Um, bueno, los que reciben y los que no reciban, la oferta laboral es más grande, claro, para los que no reciben remesas. Y las horas, 168 en comparación con 151, están... Trabajando más los que no reciben remesas. Así que eso quiere decir, igual vemos con las mujeres. Las mujeres ofrecen menos su, su, su uh, uh, horas. Trabajan menos horas y, y están, y, y la probabilidad de estar en el mercado laboral es menos si, si, si les llegan las remesas. Pero también ve vemos que la brutalidad de las remesas. Cuando, cuando llegan con más irregularidad, lo que pasa es que también trabajan más. Así que tenemos estos dos impactos. Y tenemos que entonces, para entender bien el impacto de las remesas en la oferta laboral, hay que tomar en cuenta los dos. Y entonces, en este estudio, uh, lo que hacemos es... es uh, es, es, uh, es, es tratar de modelar los dos. Y lo que hacemos es, es hay mucha en, en, en, en, en, en, en, endogeneidad. En, se me hace difícil. Endogenidad. Y entonces tenemos que tratar de corregir por, e, por ello y usamos como instrumentos uh, uh, Uh, información acerca uh, los las redes uh, uh, y lazos familiares que tienen con, um, con, con los inmigrantes que viven en este, en este caso en los Estados Unidos. y yes. Bueno, es un poco complicado. Hay que usar tres bases de datos para construir los instrumentos. Pero lo que hacemos es que, por ejemplo, sabemos que en, en el estado de Durango, en México, que la mayoría, que el 31% de los inmigrantes ahí están en California, tienen familiares en California, o es probable que tienen sus familiares en California, el 28% es en Texas y el 26% en Illinois y lo demás en el resto de los Estados Unidos. Y usamos instrumentos que toman en cuenta um, los salarios que están ganando la gente en, en, en, en esos estados y la brutalidad de, de, de, de, del desempleo en esos, en esos uh, lugares. Y con eso construimos instrumentos y, y vemos, en efecto, vemos que las remesas, Uh, sí tienen este impacto de disminuir el, la probabilidad de trabajar y de las horas trabajadas, pero la incertidumbre en las remesas tiene también el impacto de incrementar uh, la oferta laboral y las horas trabajadas. Bueno, un resumen. Lo que, lo que he, he tratado de comunicar es que las remesas, las remesas no es un fenómeno recién. Ha existido siempre. Hay muchos motivos para enviar remesas, incluyendo el altruismo, pero no, no, pero no debemos enfocar únicamente en el altruismo. Hay otros motivos y creo que... Um, el motivo de, de, de alisar ingresos en el país na, uh, natal receptor es importante, pero también creo que eso de asegurarse contra la incertidumbre también es importante. Creo que los inmigrantes prestan mucha atención a variables macroeconómicos en sus países natales, y cuando envían remesas, están tomando eso en cuenta. O sea, sí si responden como agentes racionales y, y fijan en estos variables importantes que les va a afectar. Y puede ser, y también quise comunicar que las remesas sí si benefician, pero también puede ser que prejudican a otros, que hay los dos impactos. Gracias. Muchas gracias, Susan, por tu magnífica exposición. Abrimos ahora una pequeña ronda de preguntas, por si alguien del público quiere profundizar en la cuestión. Almudena Moreno, compañera de Sociología, te va a hacer una primera pregunta. Yo debería haber um, um, hablado un poco acerca de un estudio que yo hice también con, con Catalina Muedo Dorantes acerca de las remesas que envían fuera de, de, de España, porque ustedes tienen una, unos datos muy buenos, lo, la, lo, eh, la inmigración, ¿cómo es? ¿Cómo es? La encuesta nacional de inmigración, sí. Y... Y, y en ese um, tratamos también de entender un poco uh, cuál era el, el, el objetivo, no, de, a, a qué respondían las remesas. Y lo que sí dimos cuenta, y a lo mejor no, no lo puse aquí porque es un poco complicado, es que, es que dependiendo de dónde vienes, si los inmigrantes, es, es muy bonito eh, usar ese base de datos porque los inmigrantes de… de um, eh, que vienen a, a España, vienen de todas partes del mundo. Vienen de Latinoamérica, un grupo grande de Latinoamérica, un grupo grande de África, un grupo grande de Europa. Y, y parece que responden diferente. Y, y yo creo que eso sería porque tienen el objetivo que tienen en venir, si es para agrupación familiar, si es para nada más ganar un poco de dinero para poner un negocio, si es uh, porque están huyendo de... De, de, de, de una situación política o social um, mala, uh, you know, es seguramente hay, hay muchos diferentes motivos y van a entonces uh, responder diferente, no van a responder lo mismo y no responden lo mismo a variables macroeconómicos nosotros hemos, hemos visto. Sí, tienes razón, mucha razón. Hola. Yo creo, lo que Yo creo, lo que hemos encontrado es que sí, claro, hay, son menores porque… Uno no está ganando tanto plata, tanta plata, pero también hay los otros que están viendo que están que hay más riesgo y por eso están enviando más. Así que, pero en total, el, el flujo macroeconómico va disminuyendo. De México a los Estados Unidos con la crisis disminuyó, pero está subiendo otra vez. Sí, tienes… Bueno, esa reforma, hay mucha incertidumbre en esa reforma <risa> también, en cómo, en cómo va, va a salir, porque es un poco, es, un, es una reforma hecha por, eh, por, um, uh, por el presidente y el Congreso no está muy, está, está un poco caliente acerca de eso, así que lo que va a pasar, yo creo que hay mucha incertidumbre. Pero uh, si yo tuviera que adivinar, um, yo diría, bueno, yo, bueno, también hay muchos hay muchos motivos. Si unos los no documentados van a tener la van a obtener documentación, entonces van a ir mandando más para entonces traer sus familiares en el futuro. Pero también hay hay otros que están viendo en esa reforma en ese lo que va a hacer Obama. Tenemos en los Estados Unidos unos 12 millones de inmigrantes no documentados, va a salvar a 5 millones. Así que quedan siete millones que ya hace mucho tiempo están, bueno, tratando de ver cómo, qué van a hacer, cómo van a, cómo van a comportar en frente de eso. Puede ser que van a sentir aún más, uh, uh, van a tener aún más precaución, uh, puede ser. Eh, pero es interesante y no se, va a ser interesante lo que va, lo que va a suceder con eso.